10 vs The Universe está a la vuelta de la esquina. Y la verdad, como pueden ver en el título, yo ya vi la película. Así que aviso, este video contiene spoilers. Así que te pido por favor no los compartas. No todos quieren spoilearse momentos interesantes de la película. El reboot no tiene muchos fans, pero estoy seguro de que a nadie le gustaría spoilearse. A su vez, les sugiero esperar hasta el día 10 de octubre, el estreno original, para apoyar a Cartoon Network. Muchas gracias por la discreción. Y comencemos. La película comienza en el aire, un combate entre Ben y Steam Smythe, En esta escena podemos ver a los mecanoides. Estos son explotados por Ben y posteriormente salva a Winnie y a Max, recibiendo una llamada de Phil. Él nos comenta que hay un problema y que necesitará la ayuda de los Tennyson. Como todos sabíamos, un meteorito amenazaba la Tierra. Para ello, Ben debía prepararse, confiado de sí, como siempre. Se nos comenta que la llave omni -Kicks estaba puesta al revés A eso se debía el corto tiempo de uso de los mismos El colocarla bien potenciaba aún más las transformaciones Ben se transforma en Jitter y Omninaut Y comienza el trayecto para destruir el meteorito que amenazaba al planeta Cuando de pronto pierde la dirección y es absorbido por un portal Desapareciendo totalmente del radar de Phil El meteorito desaparece del radar Cuando en realidad era Vilgax dentro de una cápsula quien había regresado por venganza. Ben queda en la deriva, replanteándose cómo ayudaría si está perdido, cuando de pronto los incursianos aparecen y lo suben a su nave. Estos hablaban su idioma natal, pero la armadura espacial de Ben logra traducir el idioma. Los incursianos lo culpaban de ser Vilgax, y de que este había destruido planetas y que había escapado del vacío. Ben se transforma en enorme Saurio Omninaut. Este trata de escapar de la nave pero es imposible, se agota su tiempo de transformación. Este es atrapado por los incursianos y llevado a la corte intergaláctica. Por otro lado, podemos ver a Max y Gwen en busca de Ben, gracias a un radar que detecta la supuesta señal del Omnitrix. Pero resulta que no era Ben, era Kevin con su Antitrix. Transformándose como loco, perdiendo el control de sus transformaciones. En esta escena podemos ver cómo Max y Wen convencen a Kevin de que los acompañe para solucionar el problema del Antitrix a lo que este acepta y se dirigen finalmente a la casa de Phil. En Incarcecón se desarrolla el juicio, en este se le acusa a Bill Gax, que en realidad lo confunden con Ben, dado que Tetrax, quien está participando como testigo en el juicio, muestra escenas de Omnitruco, donde Ben se ve transformarse en Gax. En el juicio, también podemos ver al todopoderoso Walcatrout. Sí señores, ha vuelto. Ben decide escapar, transformándose en Slackback, pero es rápidamente detenido, por eso, es enviado al vacío. Por otro lado en la Tierra, podemos ver a Polar y a Solar, intentando robar la antena de energía de la casa de Phil. Esta la podemos ver en Roundabout. Finalmente Kevin los detiene, perdiendo un poco el control, hasta que Gwen interviene y lo detiene finalmente. El Antitrix sigue fallando, en eso, un auto aparece de la nada. Fue lanzado por Vilgax. este hace aparición. Revelando que él fue quien creó el Antitrix en los sueños de Kevin. Por ende, ahora venía a buscarlo. Para cobrar venganza con Ben. Kevin se transforma para atacarlo. Pero Vilgax consideraba que ya estaba alargando mucho este trámite. Mientras tanto en el vacío, Ben llegó y se encontró con los prisioneros del vacío. Les diré el nombre que aparece en créditos. Dave que sería acuático. Blitz Wolfer. Ghost Freak. El Terror. O fantasmático He llegado ahí Multiojos Y la sorpresa de la peli Y que no salió en ningún tráiler Y que yo quedé Exploté wildmut O sea Bestia sí señores Bestia ha vuelto Lo mostraron Y no es como todos decir Ah va a ser bípedo No señores Fue un bestia Cuadrúpedo Así que yo Quedé maravillado Me he transformado en G3 Trata de detenerlos Pero este pierde Cuando luego una, una silueta aparece Era un galván quien demostró su prioridad y control frente a los prisioneros. Ben se va contra él con la intención de derrotarlo porque pensaba que era un enviado por Vilgax. Ben se lanza transformado en cuatro brazos cuando de repente este pequeño galván le toca el reloj, quitándole su transformación. Ben se destransforma. Luego de ello, Ben se transforma en fuego, Omninaut. Iba a dispararle, pero este galván, una vez más, de un solo toquecito, desactiva la bola ígnea que iba a lanzar fuego. ...posteriormente quitándole el reloj, y ahí nos damos cuenta, o ahí nos dicen en realidad, que este galván era Asmuth, el creador del Omnitrix. A continuación nos cuentan la historia de Asmuth, de Bilgax y del Omnitrix. Hace muchos años, Asmuth era un joven inventor de renombre, este creó el Omnitrix para lograr la unidad del universo. Más tarde conoció a Bilgax, Asmuth vio potencial en él, enseñándole su proyecto y así convirtiéndolo en su pupilo... Pero lastimosamente, Vilgax tenía otras intenciones. Asmuth, al darse cuenta, modificó el Omnitrix para que éste funcionase solamente con los poderes telepáticos de Asmuth. Consigo, la mitad del ADN de Vilgax fue encerrado en el Omnidrix, y envió a Vil a la Tierra. Lugar donde, se suponía, no había un verdadero riesgo. Pero bueno, ustedes ya vieron un Omnitruco. Por causa de aquello, Asmuth fue desterrado al vacío. Ven sometido sometido una prueba por parte de Asmuth con la finalidad de que realmente valiera que Ben tuviera el reloj. está activa el temporizador del Omnitrix. Ben falla sus intentos de superar la prueba, luego de utilizar los días aliens de su reloj. Posterior a ello, aparece Fantasmático y Acuático una vez más. Ben la tiene bastante difícil hasta que un portal aparece. Fantasmático escapa, dejando solo Acuático, a lo que Ben siente que debe ayudarlo. En eso, hace análisis de cómo ha estado utilizando el reloj todo este tiempo. Y esta vez lo activa de forma distinta, lo levanta, seleccionando una forma en el panel del Omnitrix, una forma geométrica, y desbloqueando un nuevo alguien Goop. Con esto, salva la vida de Acuático, y definitivamente aprende a controlar el Omnitrix con este nuevo panel. Ben debe ir a salvar a su familia, Asmuth le ayuda abriendo un portal, Ben convertido en Shock lo expande, Asmuth decide quedarse ahí, él considera que merece dicho castigo. Luego del portal, podemos ver la nave de los Incursianos siendo absorbida por otro portal. Shock, con toda su potencia, los salva, quedando inconsciente en el espacio. Mientras tanto en la Tierra, Vilgax se la pone difícil a Kevin, finalmente quitándole su Antitrix. Vilgax accede al reloj y se transforma en Fusión Vilgax, una mezcla híbrida de todos los aliens del Antitrix. Pronto haré un video a detalle de esta nueva Fusión Vilgax los ataca con el fin de saber el paradero de Ben, cosa que nadie sabe. En el espacio, Millennial salva a Ben de su inconsciencia y ofrecen ayudarlo para llevarlo a la Tierra. A su vez, quieren encarcelar a Tetrax por haberlas mentido diciendo de que este sujeto era Vilgax cuando en realidad era Ben, quien los había salvado de una inminente muerte. Podemos ver que Vilgax casi destruye la Arroz Bucket y que en el enfrentamiento de Glitch versus Vilgax... Eh... Glitch salió bastante mal, porque Glitch fue destruido. Kevin queda sin nada que lo proteja, hasta que Glitch se une a él. En la nave, Ben encuentra a Tetrax. Este le enseña que todo fue manejado por Asmuth. Porque si no lo acusaba, jamás llegaría a Ben al vacío. Y Asmuth jamás podría haberle hablado. Luego de eso, Ben lo deja escapar. Posterior a ello, los incursianos llevan a Ben a la Tierra. Cuando de pronto, un campo de asteroides amenaza a la nave. Ben transformado en Fuego Out destruye estos y decide cruzar el portal, llegando finalmente a la Tierra. Vilgax transformado, terraforma el planeta, y Kevin con la armadura de Glitch es... derrotado. Ben llega a pelear contra Vilgax, y usando cuatro brazos omni Geeks, es... fríamente y brutalmente... destrozado, Vilgax le dio una paliza. Kevin carga la armadura de Glitch con el auto de Phil, y Vilgax le quita la llave a Omnikix a Ben, con la intención de ingresarlo al la Antitrix, pero Kevin le quita el reloj. Lastimosamente, esta acción fue muy tarde, fue demasiado tarde, y Vilgax ya había comenzado a incrementar su tamaño, haciéndose muchísimo más fuerte. Y Glitch fue destruido, finalmente, la armadura de Glitch fue destruida, y Vilgax pasó a llamarse a Alien B, o Alien V. Kevin con la intención de detenerlo, se vuelve a poner a la y ataca a alguien B. En conjunto, Enormesaurio Omninaut. Sus intentos fracasan y alguien B se hace aún más grande. Kevin y Ben son mandados lejos. Ben menciona que ya intentó de todo, hasta usó su alien más fuerte. Enormesaurio, según él. Ben recibe una llamada de Asmuth, donde este le confía que es capaz de salvar el planeta. nos ver a Asmuth con los incursianos reparando la nave de los sapos. Ben utiliza el nuevo modo de transformación y se convierte en muy grande. Haciéndole frente a Alien B. Luego de un par de combos, Ben descubre que puede lanzar rayos con sus brazos. A lo que sin pensarlo mucho, ataca a Alien B derrotándolo. Asmund llega a la tierra. Ben le devuelve Lumitrix y este usa el reloj para restaurar la tierra y quitarle el poder a Vilgax. Asmund, después de pensarlo, le devuelve el reloj a Ben. Vilgax es apresado por la nave. Y luego de buscar a Kevin, este no se encuentra. Desapareció totalmente sin dejar rastro alguno. Y podemos ver a todos subiendo a la Ross Bucket bastante destruida. Fijo con los restos de Glitch en una caja, con la intención de repararlo y un sinfín de aventuras venideras. Este ha sido el resumen de la película, espero lo hayan disfrutado, esperen el día 10 para más contenido en 10 y verla en la televisión, para apoyar a Cartoon Network. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, link en la descripción. Y ya saben, nunca es tarde para ser un héroe. Adiós.